Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleep Pintora y aquí estamos con una poca noticia de Pokémon Luna y de Pokémon Sol para ello vamos a entrar, en, pues vamos a pulsar en Star y vamos a ir a Regalo Misterioso porque la verdad que no sé desde hace cuánto tiempo está este Regalo Misterioso ya habilitado simplemente nos vamos a... bueno, tenemos que tener el Internet activado tenemos que recibir Regalo por, por Internet no necesita código ni nada Vamos a que sí. Y ahí está un poderoso Tapu Coco variocolor. Tapu Coco, además de tener un aspecto especial, es un luchador formidable. Decanta la balanza a tu favor con su habilidad Electrogenesis, que crea un campo eléctrico al entrar en combate y la semilla eléctrico. Semilla electro, que aumenta su defensa. Pues nada, ya podemos tener el Tapu Coco color que tenían los japoneses Y que todavía no estaba habilitado ni en Europa ni en América ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por fin ya tenemos un Tapu Coco de color completamente legal Ya la podemos utilizar cuando queramos Entonces... Sí, sí, esto lo leímos Venga, ok Pulsamos A para terminar Nada, salimos, pulsamos B Bien y ahora nos vamos al centro Pokémon de nuestra partida. Obviamente, con un hueco libre en nuestro equipo. Y hablamos con el señor este. Que tiene muy buena pinta. Dice: bueno, tú debes ser Sleep Pintora. He recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tienes. Este regalo contiene un Pokémon. ¿Quieres recibirlo? ¡Pues claro! ¿Y lo recibimos? ¿Un Tapo Coco? Este, por ejemplo, va a ser mi Tapo Coco, el mío. ¡Hasta la próxima! Venga, pues vamos a ver cómo es ese tapu coco. Pues este es mi tapu coco. Como pueden ver, se, eh, es eléctrico Ada, muy bien. El EO es mele mele. El número de ID es 170714. Creo que hace de referencia a 2017. Mes 7 julio, día 14. Desde ese día está ya en vigor para poder tenerlo. Eh, está al nivel 60. Tiene 270.000 puntos de experiencia y veo que en mi caso pues mira es malo en ataque y muy bueno en velocidad bueno bueno tiene furia natural tiene chispazo tiene agilidad bola voltio habilidad electrogenesis semi electro perfecto vamos a ver cómo me salió de V me salió inmejorable en ataque especial en ataque y en defensa, o sea, tiene 3GV bien De resto, dice, no está mal Aunque la velocidad es malísima, es pésima Pero bueno... Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si es así denle like, no olvides recoger tu tapu coco vario de color, y, y nada, si todavía no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete, y así nos vemos en las siguientes Poké Noticias. Pues nada, nos vemos en el siguiente, adiós.